En la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa, el 2019 fue un año de grandes logros gracias a la proyección de sus objetivos en tres dimensiones. Las actividades relacionadas con la opción pedagógica a distancia, la capacitación docente y el incentivo a la innovación con tecnologías. Por eso, preparando el camino hacia la opción pedagógica a distancia y cumpliendo con el plan de afianzar las clases presenciales con el uso de TIC, durante este año, los tres institutos de la Uncuyo, los seis colegios secundarios y tres facultades se sumaron a las seis unidades académicas que ya usaban Moodle. No obstante, para que el cambio metodológico sea efectivo en las aulas, es fundamental la motivación del docente. Fue esa la finalidad del concurso Incentivo a la Innovación con TIC en el Aula, INTICA que nació para difundir las mejores prácticas resultantes de la integración innovadora de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A él se presentaron 28 propuestas distribuidas en tres categorías, docentes de nivel superior, de nivel medio e interniveles. De esas propuestas, 6 ganaron premios en dinero y medallas, 12 fueron finalistas y recibieron sus diplomas acreditativos. En cuanto a capacitación, se destacan las propuestas virtuales en las que se capacitaron 748 docentes, que aprobaron un total de 887 si tomamos en cuenta que varios profesores hicieron más de un curso. El 80% de ellos trabaja en la Universidad Nacional de Cuyo, de los cuales el 43% pertenece a los colegios y el 57% a las unidades académicas e institutos. El departamento ofrece un ciclo de cinco cursos completamente a distancia. Sociedad, Educación y TIC. Diseño de Ambientes Digitales Educativos. Competencias Digitales de Información. Competencias para la creación de contenidos y evaluación en ambientes digitales. Pero además, se dictaron 14 talleres presenciales de elaboración de videos educativos y 4 de pensamiento visual e infografías, distribuidos entre la ciudad universitaria y las sedes de General Alvear y San Rafael. Las actividades de cierre de las capacitaciones virtuales son importantes espacios para favorecer el contacto personal que la modalidad dificulta. Para el cierre del ciclo de capacitaciones 2019, se desarrolló un cine-debate sobre el documental Las Facultades. En él, los docentes de nivel medio y superior tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre sus prácticas áulicas, especialmente sobre la evaluación. El diálogo con la directora del premiado documental, Eloísa Solaaz, y con uno de los protagonistas, Jonathan Agüero, enriqueció el debate y la actividad propuesta a los docentes. Cada uno de estos eventos temáticos desafía al equipo de la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa, ya que es símbolo de su agradecimiento a la confianza depositada por los docentes para su capacitación. Un ejemplo de ello fue el encuentro celebrado en noviembre de 2018, en el que tutores y docentes se conocieron personalmente, intercambiaron ideas y participaron en un taller sobre recursos digitales para el aula. Ahora bien, la Dimensión Capacitación coronó sus acciones este año con TICNOVATE, una semana para el intercambio de experiencias, que contó con la visita de especialistas internacionales y nacionales en temas relacionados con la innovación educativa. Las doctoras Linda Castañeda y Mariana Maggio, especialistas en tecnología educativa de las universidades de Murcia y Buenos Aires, respectivamente, referentes ineludibles y citadas en las capacitaciones de la dirección, ofrecieron talleres exclusivos para docentes de la Uncuyo y también compartieron sus experiencias y conocimientos en conferencias y un conversatorio para el público en general. Linda Castañeda, por su parte, participó en dos instancias de trabajo con los referentes de educación a distancia de unidades académicas, institutos y colegios de la universidad. La licenciada Lila Pagola, de la Universidad de Villa María, experta en derechos de autor, el ingeniero Claudio Sánchez, de la Universidad de Flores, famoso difusor de la ciencia, completaron la agenda de visitantes con sus respectivas conferencias. La charla Todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando los Simpson, del ingeniero Sánchez, fue complementada con una actividad destinada a grupos de los colegios de la Uncuyo y de la Escuela tomás Edison. También en el marco de Tignovate, la secretaria académica de la Universidad Nacional de Cuyo recibió a tres de los especialistas invitados y a la directora de Educación a Distancia e Innovación Educativa. La sinergia que se produjo durante la reunión fue por demás interesante gracias a las acciones mencionadas por la doctora Dolores Letelier y las devoluciones de los expertos. El rector de la UN Cuyo, Ingeniero Daniel Pisi, también hizo un espacio en su agenda para recibir en su despacho a todo el grupo. Este encuentro se transformó en un espacio fértil para el surgimiento de ideas en materia de innovación educativa que podrían articularse con las universidades de origen de los especialistas invitados. A nivel local, diversas unidades académicas expusieron sus innovaciones en el campo educativo. Fueron espacios que propiciaron el intercambio de conocimientos y la construcción del futuro de la innovación educativa en la Universidad Nacional de Cuyo. La experiencia 2018-2019 ha sido sumamente satisfactoria para el equipo de la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa, que espera que en la misma medida haya sido enriquecedora para quienes participaron de ella. 2020 será un año de nuevos desafíos y nuevas apuestas por la innovación en educación. Agradecemos el apoyo permanente de la Secretaría Académica que nos permite cumplir nuestras metas, y nuestros sueños.